Bueno, hoy voy a explicar cómo se puede hacer para combinar correspondencia con LibreOffice. Eh, generalmente me lo preguntan para hacer certificados, pero también se puede usar para, para más cosas, para devoluciones un poco complejas en, en cursos. Bueno. Eh, bueno, yo lo hago de la siguiente manera. Seguro que hay otras maneras. Eh, primero, elaboro la lista de eh, personas en CALC. Entonces, por ejemplo, podríamos poner apellidos o apellido, nombres. Y por ejemplo, si vamos a hacer unos certificados, pondría el curso y podría ser si aprobó o cursó. Aprobado, cursado. Eh, listo. Bueno, podría ser la calificación también. Calificación. Entonces vamos a poner algunos este, algunas personas como para hacer un ejemplo. Bueno, muy bien. Entonces, este archivo lo guardamos en el mismo formato nativo de Calc, que es ODS. Ahora vamos a crear un archivo nuevo, que es un documento de textos. En este archivo podemos poner eh, directamente el texto del certificado. Por la presente certifico que vamos a insertar campo. Acá dice más campos. Y acá donde dice añadir archivo de base de datos, examinar, buscamos la lista que, vamos a, que acabamos de crear. Ahí está. Desplegamos. Y entonces, haciendo doble clic en cada campo, apellido, nombres, curso, aprobado, cursado y calificación, ya tenemos acá los datos que van a ir cambiando de acuerdo a los registros. Entonces, por la presente certifico que apellido, ¿no? ahí se lió. apellido, coma, espacio, nombres, A, y acá yo quiero que diga si ha aprobado o ha cursado, ¿no? Entonces, vamos a cambiar de lugar los campos. Aprobado o cursado. La instancia, como le puse módulo 1, módulo 2, obteniendo la siguiente calificación, dos puntos, y ahí aparece la calificación, que podemos ponerla, por ejemplo, más grande, <coughs> centrada, bueno. También podemos ponerle una imagen de fondo, es decir, si ¿Sí? insertamos, por ejemplo, eh, un marco, por ejemplo, que yo preparé en GIMP, que tiene bien clarita la imagen de fondo, lo que tengo que hacer es decirle que esta imagen en el ajuste esté en el fondo, ahí está, muy bien, entonces ahora el texto ya me queda por arriba de la imagen que va a quedar, es muy importante que la imagen eh, sea bien clarita, si sí, vamos a ponerle texto arriba para que las personas que tienen alguna dificultad visual puedan ver bien el contenido. Bueno, muy bien, ya tenemos entonces el certificado con las variables. Lo guardamos. Certificado con variables. Y ahora en el menú ver barras de herramientas le pedimos que nos muestre combinación de correspondencia. Ahora con este esta herramienta que tenemos acá, vamos pasando por los distintos registros de la base de datos y vemos los certificados armados. Podemos guardar los documentos combinados y eso nos crea un archivo que este, después podemos modificar como para que, por ejemplo, si a uno le quiero poner la calificación y a otro no, los puedo personalizar. Pero, esto uno lo usa cuando tiene muchos, por ejemplo, tiene 30 certificados que hacer, entonces, nada, guarda o directamente imprime este, los documentos ya combinados. A ver, ah, y acá me pregunta también si los guardo como documentos individuales o como documento único. Certificados ya combinados. Ahí está. Lo puedo abrir y tengo un archivo de texto común y corriente, en cada página un certificado de los Kermen. Eso es todo.